hacer, lo podrá hacer, adivina la película por la imagen. Me sirve, gente, me sirve. Es más, tal vez lo pueda subir a, a YouTube y decir eh, uff, saqué video nuevo, mentira. Pero me sirve. Hoy tendrás que adivinar la película tan solo por una imagen. Primera película. Eeeh. Se... Eh, Infinity War. ¿Te hace familiar? La película es Black Panther la tu madre. Forever. Es que no la vi, esta película de mierda, no la vi, no la vi, es que no la vi, y no es mentira, no la vi, no la vi, no la vi, no la vi, no me llamó la atención, no me la llamó la atención, es la única película de Marvel que no me llamó la atención, no vi ni la 1 ni la 2 y tampoco la voy a ver, es que no la voy a ver nunca. Eh, esta es la de, mirá, le ponen Harry Potter, nada que ver, el señor de anillo, porque está al lado ahí. ¿Cómo es que se llama este? Eh... Ay, me olvidé el nombre de... No, ¿cómo me voy a olvidar el nombre de... del bicho este? ¿Cómo es que se llamaba el bicho este? ¿El pelado? Me olvidé. ¡El porrero! Correcto. Se llama El Señor de los Anillos. Esta película me dio mucho miedo. ¿Por qué? Ah, sonríe... Eh, no, esta es... Esta es... Esta es... Esta es huye, ¿no? Esta es huye. Esta película de terror, la de que está, la que, la que, eran todos racistas y no, no sé si eran todos racistas o algo así. La, la vi, la vi. Creo que es huye, creo. Se trata de huye. ¿Lo sabías? Eh... Sí, eh, más o menos, pero sí. Este, este es Harry Potter, la Piedra Filosofal, hijo de puta, ella puso un trampa, el hijo de puta. Harry Potter y la Cámara Secreta, Harry Potter y la Orden del Fénix. Y acá estaba jovencito, pero no tan jovencito. Así que esta, ya esta puede ser. Ah, esta, acá cuando están dando la varita, no puede ser eh, la Piedra Filosofal. Harry Potter y la Piedra Filosofal. Vale, vale, vale. vale. Siguiente película. Eh, eh, esta es Venom, obviamente, porque el Spider-Man no aparece y Morbius no tengo ni puta idea porque no la vi, película ya, no sé, me pareció una película pelotuda, dije no la voy a ver, el puto Morbius. Venom, Venom, Venom Venom. ¿Ya la viste? Eh, esta es Black Widow, Black Widow, Black eh, Widow, la puta Black Widow. Black Widow La se llama Black Adam, ah, Black Adam, Black Adam. Eh, ¿vieron mi resumen de Black Adam? No lo, hice un resumen sin spoiler en mi canal de YouTube Eh, síganme a mi canal de YouTube, no sean hijos de puta Me encanta esta película eh, está esta el universo, el, el, nuevo, el nuevo universo Spider-Man, la A, la ah, A Spider-Man, un nuevo universo está fragmentado película, película muy buena, eh. Alta, alta peli, me, me gusta, me gusta, alta peli, alta peli. El nombre de esta película es Fragmentado. Ahora un clásico. ¡El Club de la Pelea! ¡Chao! ¡Qué buena película! Es el Club de la Pelea. Es el turno de DC. ¿De cuál crees que se trate? Eh, el Escuadrón Suicida. Correcto. Se llama Escuadrón Suicida. Eh, un chart, un Chartest, ¿no? Es un Chartest. Avatar, es que película mala, ¿eh? que película mala, nunca me gustó, todo el mundo la ama, pero a mí no me gustó, hijo de puta, ¿por qué le ponen Sonic? ¿Por qué le ponen Sonic como si fuera un puto erizo amarillo, eh, azul? Nada que ver, Avatar. Jojo Rabbit Esta es Jojo so, Rabbit El gran dictador es una película de Chaplin Alta película 1917 es otra película Esta es Jojo so, Rabbit Ahora que me olvidé eh, No contar eh, las que estoy pifiando me olvidé contar, pero sé que a, a una... A, bueno, después veo el video y, y lo voy contando, no importa. Esta es Your Name, peliculón chabón, peliculón ¿Qué peliculón Your Name? Eh, sí. Yo creo que debo llegar como 12, ¿no? 12 bien. No sé si le habré pifiado a, a una más. Le, le pifié el de Wakanda, ese sí estoy seguro que le pifié al 100%. Y de ahí no le he venido pifiendo mucho más, ¿no? Debo estar entre 14, 13 más o menos, y le pifío a 2 puede ser, pero hasta ahora vengo. ¿Your Name? ¡Hola! Si tiene culo, si sí la veo. Llámame por tu nombre. Lady Bird en los 90. ¡Holo! Esta sí que no la vi, eh. Llámame por tu nombre. Le voy a mandar de la A, ah, no sé, porque no tengo ni puta idea. La película es. Lady Bird. ¡Aaah! ¿Cuántas películas llevas aceptando? Creo que esta es la segunda que le erro, creo. Esta es la película pelotuda de Morbius Por el chabón, Jared Leto. Este chavo la viene pegando como el orto con el cine, eh Uf, la últimas películas que ha sacado, amigo, tío mío Morbius Eh, Cruella No la vi, no me interesó verla Me dijeron que estaba buena, no la vi, no me interesó verla Pero bueno, sé sí, que es cruela. Está Anne Hathaway. Que a mí la actriz me encanta. Anne Hathaway me encanta como actriz. ¡Cruela! ¿Y esto? ¿Y esto? La hija oscura, coda, la familia Belier La familia Belier no puede ser. Wow, puede ser, entonces a ver. La hija oscura. La eh, hija oscura, voy con la hija oscura, qué sé yo. Correcto, se llama Coda. ¡Da concha, tu hermana! ¡Justo lo que deseché, boludo! ¡Me cago en tu mierda! Esta es la porquería que eh, Crepúsculo. Crepúsculo. Siguiente película. Eh. Duna. Duna. Sabía. Eternal. Eternal. Eternals. Eres muy bueno en esto. Pues sí, no voy a decir que no. Eh... Diario de una pasión. Diario de una pasión. Toma, toma, toma, toma, toma. Eh, lo mejor de mi vida No sé, no tengo ni puta Rey Richard Ah, Rey Richard, no, bueno, ahí ahí, ahí ahí le he pifiado Pero Es muy divertida Eh, buscando a Dory Buscando a Dory Buscando a Dory Eh One Piece es de una, es la única que hay, One Piece Red Esta película se llama One Piece Film Red La siguiente ganó un premio Oscar por Mejor Parásito, uff, peliculón, chabón, peliculón, parásite película. Es Parasite Oh, esta es una película de Marvel. Avengers eh, Endgame. Avengers Endgame. Pulp Fiction. ¡Holo, holo, holo! Que si me tiras películas buenas, no te a contestar, ¿sí? Pulp Fiction. Eh, esta es de Top Gun, porque no la vi, pero es de Top Gun. Correcto. Se llama Top Gun Maverick. ¿Lo sabías? No la vi, pero es Teresa. Eh, esta es, esta, ay, buena pregunta. Estoy entre Dunkerque y 1917. Eh, me voy por 1917. 1917. Vamos. Esta es que me parecía el chabón. Esta es la, la, la, la. la. No la vi, pero sé que es la La La Land la Ganadora un Oscar, vi los premios Oscar La La Land Una película animada, creo saber... Encanto ¿Cuál es? ¡Muy fácil, es esto es muy encanto. fácil! La ciudad perdida No tengo ni puta idea, pero la ciudad perdida la ciudad perdida. Le pegué el culo. Utopía. Utopía. <coughs> eh, Interestelar. Interestelar. Toma, toma, toma, toma, toma. El lobo vuelve ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡El que sigue! El Lobo de Wall Street Hola. Todas las partes al mismo tiempo Esta puede ser la película nueva media loca que habla en todo el mundo que... Yo creo que le iba a ver Puede ser esta, ¿no? Voy, voy, voy por la... Todo, en todas partes, al mismo tiempo. Es que yo sabía, me imaginaba porque es muy nueva, entonces sí, porque el único es muy vieja. Eh, Enola Holmes. Muy buena película, me ha gustado, aunque todo el mundo dice que es muy pelotuda para niñas, pero a mí me ha gustado, Enola Holmes. La película es Enola Holmes. Eh... Yumanji, el siguiente nivel. Es muy pelotudo esta película, Dios mío. Yumanji, el siguiente nivel. No miren arriba. No miren arriba. No miren arriba. Siguiente película. ¡El vuelo! Salí. ¡Ah! ¡Perro! ¡Perro! ¡En busca de la felicidad! ¡Oh! ¡La televisión! ¿Cómo te la pasa esta película? Te la veía pasando todo el fucking tiempo ¡No! Esta película se llama En busca de la felicidad Eh, escap. Pilgrim contra el mundo, buena película, Scott Pilgrim contra el mundo, muy buena película, eh. No muy entendido su tiempo, pero buena película, muy buena película. Mulan, Mulan. Confirmo. Mulan. Espera nueva habitación, eh. Eh. Free guy. Free Guy, porque Deadpool no es para empezar y Red Player One es alta película también Free Guy, no la he visto Free Guy, pero es Free Guy Sé ¿Sí es que trata de que un chaboncito se mete en un videojuego Eh, eh simulan cake. Sé que es un chaboncito que se mete en un videojuego, pero no la he visto Free Guy. Eh, John Wick este es John Wick, porque, bueno, si sí, a mí no que sea la última Macri, pero Matrix, pero no, la última Matrix no la vi, pero esta es John Wick 100%. John Wick ¡Vamos! Drive My Car, el, el poder del perro, titanes. No la conozco, pero tiene una pinta de que es el poder del perro, no sé por qué. Tiene pinta de el, de el poder del perro. Drive my car Me cago en la puta madre Estaba ahí, conduce mi auto Pero no, no, yo tenía que irme por lo Por lo, por, por No, porque yo quiero ser distinto La he cagado Esta película es algo antigua Pero El me del fauno, no, Pero peliculón, chabón ¿Qué peliculón? ¿Cómo la amo esta película? Que sí Bueno, me parece que te ponen Hellboy Porque Guillermo del Toro la dirigió O sea El laberinto del fauno Bajo la misma estrella No la vi nunca, pero sé de qué es y qué trata la película No la vi nunca, pero sé de qué es y qué trata Bajo la misma estrella Dice que es muy buena, no la he visto nunca Eh... Capitán América, Civil War respuesta en los comentarios Ojo, me, me he sacado la polla, eh Yo creo que... Mínimo le he errado 5 de... No sé cuánto eran Yo le, he, le he errado 5 o 6 50. Ni tan mal, ¿eh? Yo creo que hago el recuento después lo sube a YouTube, pero no, ni tan mal, ¿eh? Yo le he pegado a varias, tío. Yo que le he pegado a varias. misma estrella.